¿qué tal? Combo, claro, parceros, claro, mamacitas, quiero contarles que como siempre tenemos grandes artistas, pero hoy votamos la casa por la ventana porque tenemos a una superestrella, una persona muy talentosa y realmente una persona que ha dado mucho al género y a Flow Latino, nuestro programa urbano, y es Wessing W. Papi, así, espérate que yo aprendí a hacerlo así. Gracias, gracias por tus palabras, brother, saludos a todos por allá, feliz de verte y feliz de estar en tu programa y poder compartir un rato y hablar un rato. Papi, qué chévere, qué chévere tenerte aquí, me, me, me doy cuenta que estás en La Base. Estamos en La Base, trabajando. Uff, el super estudio tuyo, tu super disquera. Hablemos un poquito de La Base, ya que estás ahí para empezar ahí a romper el hielo. ¿Casi cuánto surgió La Base? Pues mira, La Base es un estudio donde aquí nace Nota de Amor, aquí nace Escápate Conmigo, aquí nace Me Niego, aquí nacen grandes éxitos. Y, y decidí hacer una disquera y en esta pandemia pude terminar todas las facilidades Pude poder terminar todos estos proyectos que estaban inconclusos, ¿verdad? Que no se habían podido terminar, así que me siento feliz porque ya lo logramos. Lanzamos, nuestro primer lanzamiento fue Heichori, de un artista llamado Crisandro, junto a Suna Y mi niña, que es el tema, junto a My Tower, que está haciendo cosas, rompiendo, como decimos. Ah, el bien, tercero, bien. Así que arrancamos con el pie derecho, gracias a Dios y a todos ustedes que está durísimo, que chévere, qué chévere que esté ahí la base musical para todos los artistas, que estén muy pendientes de lo que va a pasar ahí con Wisin, los legendarios y todo eso. Pues así. Wisin, pa, antes de hablar de, de lo que vinimos a hablar, que es mi niña, a mis caros parceros, cuando tenemos eh, artistas tan importantes como tú, nos gusta irnos un poquito atrás para ya venir a hablar del presente. Wisin lleva una carrera grandísima, eh, desde Wisin y Andel, como Wisin, como solista también ya tienes muchos éxitos, algo muy, muy, muy adelantado todo, pero yo quiero saber de todas esas canciones que Wishing ha participado, debe haber un top 3 de Wishing. Wow, de es, favoritas. Que... Es, es, es difícil. Y si tú a mí me preguntas cuáles son mis canciones favoritas de Wisin, Yo digo, ¿qué chanteo escojo? Yo no sabría qué chanteo escoger, pero, pero, papi. Mira, ¿tú hay, hay hay, mira, tú sabes qué es lo que pasa. Yo te puedo decir tres canciones muy grandes, pero cada canción tiene su emoción y tiene su tiempo. Te puedo hablar de sexy movimiento, te puedo hablar de rácata, te puedo hablar de algo me gusta de ti, noche de sexo junto a Romeo, eh, mayor que yo, eh, mami no me deje solo junto a Yankee. Son temas que marcaron nuestra carrera y que cada una tiene peso. Eh, ¿cuál, me, ¿Cuál me gusta más de todas? Creo que todas porque cada vez que las canto en un show, no importa dónde esté, el coliseo las canta y las mujeres le, le agrada, le gusta, eh, eh, eh, son éxitos. Y eso para mí es muy grande porque fueron en diferentes etapas de nuestra carrera. Claro. ¿Qué te puedo decir? Si yo te dijera si en estos momentos, papi, Wisin, vamos a hacer un mega concierto para flow latino. Tienes que cantar tres canciones. Wisin, ¿qué me diría? Hay tres canciones, porque no, no me alcanzó el presupuesto para más, sino para tres, Pero, papi. Bueno, yo, si quieres clásicos, puedo cantar Pam Pam, podemos cantar Rácata y Cierro con Escápate Conmigo, o podemos cantar Vacaciones, Duele el Corazón y Mami No Me dejes Solo, Podemos cantar besos mojados, estoy enamorado, no, papi, podemos no. cantar también algo me gusta de ti, ¿sabes? Hay muchas, hay mucho, vos, lo que no sé, lo que tú quieras sí. escuchar. No, papi, <risa> es verdad, es verdad, es muy difícil. Yo dije, yo, yo como no tenía esa respuesta, dije, te voy a preguntarle algo y a ver si él me la dice. <risa> papi, bueno, eh, eh, ya para, para entrar a mi niña, una última cosa que quiero preguntarte es, el género ha cambiado mucho y tú has estado en todos esos cambios que sabemos que ustedes son iconos eh, del, del, del movimiento urbano y nos damos cuenta que ya por ejemplo un éxito eh, ahora en el 2020 eh, como lo es mi niña a un éxito como fue racatado pam pam es difícil porque esos ya son clásicos para digamos que ahora la música va así muy rápida qué opinas tú de ese momento que está viviendo la industria musical con, con esa rapidez que está moviéndose eh, eh, en el globo, ¿es bueno para los artistas? ¿Es malo? ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa, mira, yo creo que todo es parte de la tecnología. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en, desde los cassettes hasta los CD eh, físicos y después del CD llegar a esta era digital donde es parte de la evolución. Nosotros como artistas tenemos que identificar todos estos movimientos porque allá afuera la calle está corriendo muy rápido y no espera por uno. Nosotros tenemos que ir a la par. Nosotros tenemos que ir corriendo con la tecnología porque es parte de, es parte de nuestro diario vivir. Así que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí lo que está hablando es la buena música. Si Rakata hubiese salido en este tiempo, hubiese sido gigantesca, si la gasolina de Yankee hubiese salido en este tiempo, hubiese sido gigantesca, pero fue necesario que saliera en aquel momento, porque fueron plataformas, porque son referentes para muchos artistas que hoy son grandes. Así que yo creo que se trata de evolución. Le doy las gracias a Dios por todavía estar aquí, porque sinceramente no esperaba junto a Yandel, Daddy Yankee, y muchos amigos que llevan mucho tiempo en el género, estar aquí todavía es un privilegio, pero todos los días... Como la responsabilidad es tan grande, venimos al estudio y venimos al estudio con la intención de hacer lo que amamos, que es la música. Ya no hay una estrategia, sino es honestidad, es seguir haciendo lo que amamos y lo que todos los días soñamos hacer, que es poder trabajar, viviendo, poder vivir haciendo lo que amamos, que es la música. Bueno, eso, eso me encanta y me gusta que todavía estén super vigentes, papi, sacando palos, sacando y palos. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios. Y, y bueno, venimos a hablar de ese éxito junto a Mike Towers. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de Mike Towers antes de hablar de mi niña? ¿Cómo, cómo ves la carrera de este chamaco que es de las nuevas, eh, de las nuevas generaciones del, del movimiento? Yo creo que hay una nueva generación muy talentosa. Muy talentosa y que se ha atrevido a hacer cosas diferentes con identidad. Creo que Mike Towers es, una, es un caso, eh, es un, un personaje, diría yo, un talento que va a ser muy grande y que ya, y que ya se ve... De lejos de que, de que va a ser muy grande Muy versátil, muy talentoso eh, Identidad vocal Creo que para mí fue un honor trabajar con gente como él Porque son gente que quieren crecer Que quieren hacer cosas grandes por la música Este tema me lo envía My Tower y Full Harmony A darme la oportunidad de poder terminar la producción Y desde que lo escuché terminado Entendí que iba a ser muy grande Así que quiero darle las gracias a ellos A todo su equipo de trabajo Por ser solidarios conmigo Porque yo creo que por gente como ellos Es que seguimos haciendo cosas grandes Amén, amén, amén. Y ahí está mi niña para que ustedes le sigan dando play porque realmente está sonando a nivel mundial, a nivel mundial. Amén, amén. Muy grande y me siento feliz por eso. Total. Eh, Wisin, eh, con, en estos momentos de tu carrera y, y, y que seguimos avanzando con, con estas grandes canciones... ¿con qué personaje musical te gustaría colaborar en este momento? Ya que has hecho, que te hemos visto Fifty para aquí, por allá, T-Pain, por, por o sea, hay un montón, ¿todavía hay algún personaje que tú digas, hey, Broke? Mira, entendí con el tiempo de que las colaboraciones salen de manera espontánea. Las cosas en la música no podemos presionarlas. Siempre que hicimos estrategias eh, eh, y tratamos de forzar movimientos, no eran correctos, salieron mal. Por eso, donde mejor se cuadra... Un featuring es un pasillo de unos premios. Hey hermano! ¡Wow! ¿Qué hay? ¿Cómo está. Y ahí surge de manera honesta. Eh, me encantaría trabajar con Bruno Mars. Mar Anthony sería impresionante. Amo lo que hace. Eh, y todo artista grande que para mí tenga talento, esté vigente o no, si, si es una colaboración honesta, la hacemos. Con mucho respeto, claro que sí. Ok, ahí ya saben. Papi, antes de, de, de, que, de que terminemos, en Flow Latino, a mí me dijeron, mira, te voy a decir la verdad, Sony Music, le tiene, le, le tiene miedo a Camilo, porque ellos dicen, Camilo, siempre que viene a Sony, está con los artistas, incendia Sony porque es que él tiene retos y todo eso. Yo estaba vez no traje un reto ni nada, yo dije, no, todos los días no va a estar con wishing pero sí tengo una sección que hacemos y es el top 3, Usted ese dice, top 3 va a ser para ti de artistas, yo creo que tú, no te puedes meter en el top, tú estás en mi top 3, pero no te puedes meter tú en el top 3, papi. <risa> un top 3, un top 3 de los artistas que Wisin en estos momentos, pueden ser urbanos o pueden ser de otro género, que tú digas, papi, en el 3, para mí es esto, en el 2 y en el 1. Aquí son preguntas difíciles. Yo sé que tú tienes muchos colegas. No, no, tú, no. Me, me gustan muchos artistas, pero ¿sabes qué? Que yo escucho todos los días en mis carros y que yo siempre estoy escuchando. Me encanta Bruno Mars, me encanta lo que Bruno hace. Mars. Me encanta... Hilson, hay un grupo de música sacra que se llama Hilson, que es, es impresionante, y me encanta Yankee, me gusta mucho escuchar a Yankee, porque Yankee. Es, es, es, un, es, es mi línea, si tú te wow. fijas de la manera Yankee. en que él chantea, es como yo chanteo, así que siempre escucho lo que hace, Yankee es un referente. Papi, ese chanteo tuyo, que ¿Lo descubriste a los 16? ¿Cómo fue eso? Porque mira, yo he tratado de cantar canciones tuyas y yo digo, sin ¿cómo pega ese grito, papi? Te la va a mojar. Y yo, yo digo, yo no puedo, papi. Eso, eso ni siquiera es tesitura, cabrón. Eso yo no sé cómo hace. Yo no sé qué aprieta por allá. Que me de enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga, tatuaje en la vejiga, en el culipandeo bella mata la liga, siga que para hacerle dale, dale, dale, racata, racata, racata, racata, sí que le pega, voy a darle racata, racata. racata, racata es, papá papi, bueno, qué chévere, la verdad nos alegra mucho tus éxitos, yo siempre he dicho, mi favorito es Wishing. Eh, me, me gusta lo que están haciendo como solista, papá, eh, porque rásico, rásico. mucha gente decía, Wisin y Yandel, si se separan eso no va a ser lo mismo y a mí me parece que ambos, ambos eh, han logrado callar la boca de la industria, han logrado muchos éxitos, ¿qué opinas tú de eso? Yo creo, que, yo creo que siempre que se trabaja de manera correcta con las personas correctas, las consecuencias son positivas. Desde que yo me fui como solista junto a Yandel también, que fue algo de hermano, que yo saqué adrenalina, yo me probé a mí mismo porque yo tenía que decirle al mundo lo que podía hacer en la música. Eh, adrenalina, vacaciones, duele el corazón junto a Enrique, escápate conmigo, me niego junto a Rey. Son diferentes colaboraciones que hice en mi carrera como solista que me probaron no tan solo al público, sino a mí mismo lo que podía, los límites que tenía en la música. Y yo creo que en la música todos los días nos aprendemos algo nuevo. Y ese soy yo, yo me he convertido en un obrero. Ya yo no me veo, yo todos los días trabajo con la misma intensidad que tenía cuando arranqué, así que el sacrificio y la disciplina van de la mano conmigo. Y yo creo que ese es el W, así que mientras pueda seguir haciendo buena música, mi niña que la acabo de lanzar, es un proyecto mío, y, y el público me sigue apoyando, creo que voy a seguir aquí, así que es hasta que ellos digan. Claro, parceros, voten por W, presidente de los sueños en el tarjetón 01, chicos. Venga, <risa> a, mí, a todos los soñadores, a todos los soñadores que metan mano, quererles poder, eso es así. A ver, papi, listo, perfecto. Y ya para, para despedirnos, eh, porque sé que tienes una agenda grandísima, eh, quiero, quiero, quiero preguntarte algo. ¿Qué hay que hacer para que lo firme a uno la base? <risa> <risa> ¿A dónde se manda el chanteo? Mira, mira, la base es una disquera que se abre con la única intención de ser esa herramienta y de ser ese puente entre el pueblo y las multinacionales. Allá abajo en el pueblo hay mucho talento, pero quizás no tienen las herramientas ni cómo hacer llegar un tema o cómo crecer, pues eso es la base. Así que pueden accesar ya la base.com también y pueden ir al, al Instagram de nosotros, de la base, y mandar su, su DM y... Si nos gusta el proyecto, vamos por encima. Ya saben, chicos, yo voy a mandar el mío y es por eso que tenemos aquí a Wishina en Claro Música, en Flow Latino, papi. ¿Podemos cantar un pedacito de Mi Niña? Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña, solo porque es mi niña. niña. Cualquiera se encariña. Ahí está Wishy, muchachos, en Flow Latino. No se pierda mi, mi, eh, mi niña ahí en Flow Latino para que la programen. Invitemos a todas las niñas latinas. Por favor, invitamos a toda la gente que, a que escuche mi niña ahí en Flow Latino. Flow Latino, W por acá. Mi niña en la casa, W. Yes. Papi, muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones que a ti, papa, Camino, Camino Cuervo, gracias. Cuídate mucho.